Hola muy buenas tardes para todas las personas que tal vez nos puedan estar acompañando en este momento en el en vivo de hoy. Eh, el en vivo está eh, asociado al Día Internacional de la Justicia Social y pues nos van a acompañar eh, como es de costumbre las empresas Wii, Prótesis Avanzadas y hoy tenemos a un invitado muy especial, pues que lo van a, a conocer, pues entonces ahorita que empecemos como a, a unirnos todos. Bernie. Esperemos que sí. Vamos a ver. Hola Bernie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Bien? muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Ah, qué están... bueno. Aquí estamos ya juntándonos todas, ¿listo? Vale, perfecto. Gracias, Berni. La Estepa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Bernie. Qué Hola, alegría. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ah, yo, yo muy feliz. Nosotros también, Nosotras también al tenerte aquí. Muchas gracias. Esperemos a ver si Saris, que creo que ya se va a unir, para que ya estemos todas y ya comencemos como con todo el encuentro. Saris, llegué. <risa> ¿Qué más? ¿Cómo bien, va. Bien. Hola, Berni. Qué bueno verte. Hola, Estepa. Hola, Sánchez. Vale, ¿cómo estás? Súper, sí. bueno, entonces pues comencemos como un poco para dar como contexto al encuentro del día de hoy. Como les decía, eh, estamos en este momento... Bernie Bluman, Sara, eh, Estefanía y yo eh, pertenecemos como a diferentes empresas, estamos eh, acompañando de diferentes maneras, eh, digamos que en este momento personas que se encuentran en situación de discapacidad, que tienen alguna necesidad, pues como especial, ah, bueno, Estefan se fue, pues, esperemos a ver, a ver de pronto qué pasa. Y... Eh, la idea es poder conversar del tema que nos convoca el día de hoy, que es justicia social, ¿cierto? Y en ese sentido, pues nos pareció supremamente importante contar con la participación de Bernie, que tiene una trayectoria pues muy amplia y tiene pues unas observaciones y percepciones para nosotras muy valiosas y muy importantes y que queríamos compartirlas eh, en estos encuentros nosotras Mes a mes estamos eh, haciendo unos en vivos con diferentes temas, eh, considerando compartir como alguna información que nosotras hemos procesado, hemos analizado, pero también con personas que nos puedan acompañar pues como en estos espacios, entonces pues Hoy estamos contigo y entonces nuevamente te damos la bienvenida. No sé si de pronto empezamos por Bernie para que se presente, nos cuente como un poquito de él y de su trayectoria, de Colombia Accesible, bueno, como de diferentes cosas para dar contexto pues también como eh, por qué Bernie el día de hoy. Ay, muchas gracias, Sandra. Pues yo me llamo Bernie Bluman. yo eh, trabajo con temas relacionados con discapacidad, con inclusión, hace aproximadamente 15 años. Eh, soy asesor, soy consultor y soy capacitador en temas relacionados con la inclusión y también soy usuario de silla de ruedas hace 20 años. Que ahora con la virtualidad tengo que aclararlo. En la presencialidad no era no era necesario, pero la virtualidad tengo que aclararlo. Muy importante, sí. Sabes qué? sí, porque pues en este caso pues que vamos a tocar como temas muy relacionados con justicia social, pero en este caso para personas que están viviendo alguna situación de discapacidad sí es importante pues como mencionarlo, ¿cierto? Entonces bueno no sé ver ni qué más quisieras decir. No pues eh, no, no sin, sin, sin mucho sin mucho preámbulo eso es eso es básicamente lo que hago relacionado con el tema, trabajo pues con temas relacionados con discapacidad. Eh, soy asesor de varias empresas públicas y privadas acompañando en ese proceso de inclusión. Y digamos que de pronto es importante eh, aclarar pues, mi visión frente al tema de discapacidad. yo eh, Mi trabajo lo he enfocado en acompañar desde, desde la visión de quien no tiene la discapacidad para eh, cambiar imaginarios y para ayudar a que, a que la discapacidad se vea eh, no como se ha visto desde, desde siempre, sobre todo en nuestra cultura, en nuestro país, desde la lástima, el asistencialismo el pesar, etcétera, sino desde la real necesidad que tiene la sociedad de incluir a las personas con discapacidad para que entre todos podamos aportar al, al crecimiento de nuestro país, eso es, digamos que la, la forma en la que yo lo veo Super, Bernie No, mil yo gracias quiero agregar ahí, mis Andes, con relación a lo que se dice Bernie, pues dos cosas como que se me ocurren, lo primero es como qué tan importante que, que haya empresas que trabajan para beneficiar en últimas a, la persona, a las personas con discapacidad y a toda la población, pero que sobre todo lo hacen con personas que no tienen discapacidad, ¿cierto? Con empresas, con instituciones, nosotros en Ui, pues hacemos algo muy similar como Bernie, ¿sabe? Y también estaba estado pensando en esa frase de hombros de gigante, ¿cierto? Como que se dice que cuando la sociedad avanza, avanza porque se ha parado en los hombros de un gigante y luego otro se para en esos hombros y así... Entonces es muy bonito tener a Bernie acá con nosotros porque en definitiva ha sido uno de esos gigantes que ha venido trabajando el tema en Colombia hace muchos años. Entonces qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. Por no, eso. no, no. Para nada. Demasi demasiadas, demasiadas flores, Sarita. Para mí es un orgullo que me hayan invitado. Bueno, Esteban, no sé si quieres saludar también, pues, como en este espaciecito, antes de que empecemos ya con a entrar en materia con el tema que nos... Contó. Empecemos de una, que yo ahí me perdí un momentico, pero no, empecemos. Ah, bueno. Berni, no, o sea, iniciemos como que habíamos eh, te habíamos contado, la idea es hacer como una especie de conversación, pues acá, entre todos, y la conversación inicia por eso que, que es lo que pensamos eh, que es justicia social, o sea, ¿qué es eso de justicia social como para que vamos aterrizando inicialmente desde esa generalidad? Entonces, si, si querés iniciar vos y vamos nosotras como sumándonos y vamos conversando, ¿qué, qué es eso de justicia social? Pues, a ver, yo... Lo, lo que pasa es que para mí, para mí esas, esa, esa combinación de, de palabras puede generar cualquier cantidad de reacciones. Y, y cuando, cuando hemos vivido, digamos, entre comillas, en injusticia, eh, se, nos, se nos vuelve el tema de justicia social se nos vuelve un tema más de, como de, de, de luchas entre, entre superioridades morales eh, y, y, y personas que están digamos no en esa superioridad moral yo no estoy muy de acuerdo y, y pues me parece que más que buscar justicia social deberíamos estar buscando equidad eh, yo no, yo no soy muy, no soy muy muy amante ni muy creyente de la igualdad. Yo pienso que, que, es, que es más un tema de equidad. Yo pienso que cada uno debe tener, en primer lugar, lo que se merece y en, su, y en segundo lugar, eh, eh, lo, que, eh, para lo, para lo que para lo que está preparado, ¿cierto? Y, y desde este punto de vista, pues hay que reconocer las habilidades y las capacidades de las personas y entregarle las herramientas necesarias para que sea equitativo el resultado. Entonces, eh, yo veo esa, yo veo ese tema de justicia social como eso, como una, digamos, un, un desatrase en, en temas de herramientas eh, que, que requerimos todas las personas, todas, no es un tema solamente de discapacidad, que requerimos todas las personas para, para podernos eh, desempeñar, ¿cierto? Todo, cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos unas herramientas para demostrar nuestras habilidades y nuestras capacidades. En ese orden de ideas pienso que justicia social sería eso, no, no darnos a, a, a todos por igual, ni, ni, ni, ni, ni tratarnos a unos mejor que a otros, que también ahí pues seguramente lo hablaremos ahorita en temas de discriminación positiva, sino que todos tengamos las mismas posibilidades y las mismas herramientas para que podamos demostrar de lo que somos capaces y en esa orden de ideas recibir equidad de la sociedad, esa es la forma en la que lo veo. Súper, ahí yo creo que el tema o el término equidad juega como un papel muy importante, porque lo que os decía, a veces se confunde mucho el tema de justicia social o está muy orientado al asunto de igualdad para todos, ¿cierto? Y que en últimas no todos necesitamos lo mismo, de la misma manera, con las mismas condiciones y demás. Entonces el término equidad comienza a generar aquí, obviamente como un un referente importante cuando estamos hablando de lo que acabas de decir, o sea, cómo accedemos a lo que necesitamos como seres humanos y eso que lo define un montón de asuntos que van particularizando como algunas cosas, ¿cierto? Entonces el tema de, pues o al menos el término de equidad también es muy importante irlo como teniendo como muy presente porque eso seguro nos va a acompañar en este conversatorio e ir como generando como esas diferencias entre igualdad y equidad porque pues no son lo mismo. De acuerdo. Y yo ahí, Santis, quisiera mencionar algo también con relación a cuando Bernie se presentó y cómo trabajamos con personas que no tienen discapacidad o con empresas eh, para propiciar un mundo en igualdad de en equidad de oportunidades, si se puede decir así, cierto, un mundo en el cual todas las personas podamos participar. Desde lo que somos y desde las potencialidades que tenemos y desde las limitaciones que tenemos, ¿cierto? Que se relaciona precisamente con esa actividad, no, no todos iguales, no todos a través de la misma escalera y puerta estrecha sin entender para entrar, sino unas, una rampa y una puerta y un sistema que nos permita a todos poder participar en esa igualdad de oportunidades de manera equitativa. De acuerdo. Bueno, entonces no sé, si, pues vámonos como inmediatamente ya en, en el tema de, pues bueno, justicia social era ese término como general y aquí empezamos a, a, a poner como esos ya asuntos que van generando como esas diferencias, pero pues en últimas, ¿cómo se relaciona esto que estamos hablando? Equidad, oportunidades, en relación con las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Entonces, como que vamos poniendo como ese panorama de, qué significa ese tema de equidad o de justicia social que ya sabemos que no es igualdad para todo el mundo qué significa eso para las personas que están en situación de discapacidad o eso como lo vemos y lo vamos aterrizando pues acá en nuestro país que eso es un tema muy importante pues como para nosotros tú nos vas dando la palabra o, o nos vamos no. a ir metiendo Vayan. Sí. Pues yo, yo, creo, yo creo que, vuelvo, insisto, y, y, y es la forma en la que yo lo veo, no solamente desde mi trabajo, sino como persona con discapacidad. Y, eh, y es el tema de, de que, de que para, para, mí la, para mí la justicia es la posibilidad de mostrar mis capacidades eh, y, y de competir, digamos, en la sociedad en igualdad de, de, de, en, en igualdad de oportunidades. O sea, para mí eso es equidad es, es déme las mismas oportunidades que a los demás y, y, la, y, y permítame acceder a las herramientas que necesito para yo demostrar de lo que soy capaz. Y ahí entonces viene la equidad. Si usted es capaz de hacer esto, pues entonces usted, usted es la persona que yo necesito, ¿cierto? Como sociedad me refiero. Entonces eh, yo, yo creo que lo, que lo que, digamos, para ponerlo pues en términos de justicia, yo creo que lo que, lo que sería justo en este momento en, en la sociedad, es que empecemos a cambiar el imaginario que tenemos de la discapacidad, empecemos a, a no verla como, como nos la han enseñado, porque además nos la han enseñado así, y la seguimos enseñando así. A nosotros, nosotros nos enseñaron que la discapacidad daba pesar, nos la enseñaron desde chiquitos, o sea, yo, yo, yo adquirí mi discapacidad siendo adulto, y a mí también me enseñaron lo mismo, yo también pensaba que la discapacidad daba pesar, y también le tenía terror, que es lo que, que es lo que nos enseña, nos enseña a, a temerle a la discapacidad porque pensamos que el que tiene discapacidad está en, en está en inferioridad de, eh, eh, de, de de capacidades y de posibilidades y pues no queremos ser esa persona. Entonces, en la medida en la que en la medida en la que nos enseñen que eso da pesar que esa persona está en desventaja, pues obviamente nosotros vamos a verlo de esa forma y no vamos a permitirle ni vamos a entregarle las herramientas necesarias, porque ya asumimos que la discapacidad es una desventaja. Entonces, para, para, mí la, para mí la justicia sería, venga, empecemos a ver la discapacidad distinta. No veamos más la discapacidad como una desventaja, porque realmente no lo es, y busquemos cuáles son las herramientas justas que podemos entregar como sociedad para que todos tengamos las mismas posibilidades. En ese orden de ideas se desaparecería esa inferioridad esa desventaja entre comillas y estaríamos todos tendríamos todas las mismas posibilidades de mostrar con equidad de lo que somos capaces, para mí eso sería lo justo, que todos tengamos las mismas herramientas y las mismas herramientas no es que nos, que nos volquemos todos a trabajar por las personas con discapacidad ni a entregarles solamente sus herramientas y ahí entra un concepto muy importante que es el de diseño universal es pensar que todo lo que hagamos como sociedad permita que la mayor cantidad de personas pueda acceder a ella. No solamente las personas con discapacidad. Yo no hago ascensores para, para, para gente en silla de ruedas. Yo hago ascensores para que lo use el que lo necesite, ¿cierto? Ni hago rampas para que lo use el señor con, con, con muletas, por la rampa, y sube el que quiera. Entonces, es buscar esas herramientas que nos den justicia en la que todos tengamos las mismas posibilidades, no unos más y otros menos. Para mí sería... Digamos que ese, eso sería lo que lo que yo esperaría como persona con discapacidad, que fuera justo en mi país. Bueno, yo ahí tengo pues como una pregunta más que todo y es, eh, o sea, ¿cómo miramos o desde qué ámbito tomamos el, el término de justicia social? ¿Cierto? Si sí, únicamente... ¿lo enfocamos es en la accesibilidad a espacios, productos, servicios? ¿O también hablamos de justicia social en el ámbito laboral, en el ámbito académico, cierto? ¿Yo? aquí <risa> <risa> <risa> eh... <risa> sí, sí, no. le la leche al invitado? invitado. <risa> Para que sepa pues cómo es la cosa. Eh, no, por supuesto, por supuesto, es que la, eh, la, la accesibilidad, la, de hecho eso es otro de la, otra de las cosas sobre las que tenemos que trabajar como sociedad, nosotros pensamos nosotros pensamos muchas cosas por la forma en la que nos las en, en, en que las nos enseñaron, pensamos que discapacidad es el señor en silla de ruedas, eso es, eso es eso es lo primero que, que tenemos claro en, la, en, en, en nuestra sociedad y yo lo hago cuando yo doy mis, mis conferencias y mis talleres en esas primeras preguntas que les hago, y claro, lo primero que se imaginan es un man en silla de ruedas. Además, ¿se imaginan un man en silla de ruedas triste, aburrido y en problemas, porque, porque lo primero que pensamos es necesitar ayuda. ¿Pero ayuda qué? O sea, si estás pensando en una persona, ni siquiera la estás viendo. Y lo primero que pensás es necesita ayuda. ¿Cierto? Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, pensamos que la discapacidad es solamente eso y pensamos que la forma... De ser incluyentes es solamente haciendo una rampa, precisamente porque nos enseñaron lo de la silla de ruedas. Y resulta que realmente nosotros como sociedad, para ser justos, necesitamos muchísimas más cosas. La accesibilidad es solamente una de ellas. La accesibilidad, digamos que sería uno de los... De las, ni siquiera es el primer paso, porque el primer paso es cambiar la mentalidad. Cuando uno cambia la mentalidad, la accesibilidad viene sola. cierto Cuando yo entiendo la importancia de las personas con discapacidad para mi sociedad... La accesibilidad llega sola, porque yo ya tengo claro, o sea, el, un, un ejemplo pues, digamos que puntual, yo yo, yo asesoro empresas y entidades, cuando la, cuando, la, cuando la empresa me llama y me dice, es que voy a montar un restaurante y quiero que los clientes que tienen discapacidad puedan entrar, puedan entrar ya tenemos el 90% avanzado, o sea, usted ya entendió la importancia de lo que está haciendo. Cómo hacerlo es facilísimo, baje siete manuales o veinte o, o mil que hay en internet y haga lo que tenga que hacer. O sea, realmente eso es, esa es la parte fácil. La parte difícil es el cambio de mentalidad. Entonces en, no, es, no es solamente accesibilidad en, en términos de rampas y puertas, sino eh, eh, en términos de herramientas, en términos de actitudes, en términos de, de cambios de mentalidad que son los que nos permiten llegar a esas actitudes, ¿cierto? Eh, y, y eso nos lleva a, te, a temas de comunicación, eh, incluso al mismo lenguaje. Cuando yo, cuando yo hablo de la discapacidad con miedo, yo, yo, estoy, yo estoy siendo injusto. O sea, Ahí no hay justicia social. Eh, a mí me, me, me preguntan el tema, por ejemplo, de la, cómo le digo si se dice discapacidad, o si, si digo inválido, si digo minusválido. Cuando usted empieza a gaguear, no importa lo que usted diga porque usted está incómodo, entonces de, de, de, de la, esa, esa justicia arranca desde, desde perder la incomodidad, no le tema a la discapacidad, piérdale el miedo a la discapacidad, no solamente a las personas que la tienen, sino a usted mismo, que yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para ser justos, nosotros, si nos entregan las herramientas necesarias, podríamos enfrentar una discapacidad, cualquiera, y eso nos hace perder el miedo. Ay, es que yo, yo sería capaz de seguir trabajando si tuviera que usar silla de ruedas. Ahí ya perdí el miedo. Y cuando yo pierdo el miedo, pierdo el pesar. Y cuando pierdo el pesar, ya no gagueo. Porque yo la persona que tengo al frente ya no la veo como alguien que está en desventaja. La veo como alguien que si yo fuera él, yo sería capaz de seguir haciendo lo que hago. Y ahí ya pierdo el miedo. Entonces mira que, que no es un tema solamente de... Es un, no es un tema solamente de rampas. Es un tema mucho más amplio que, que arranca por el por el cambio de imaginarios y, y pues termina finalmente como decía Sarita ahorita en una en una en un beneficio para todas las personas pero arranca cambiando imaginarios creo que ese es el primer paso Ahí, se fue Sandrita por ahí dando vuelta ya eh, Berry es que es Sandra, justamente porque tomando noticas de cosas y, y en ese sentido, pues, lo concluiste con, pues, en esa última parte de tu intervención y es definitivamente el cambio de paradigmas o de estigmas, de imaginarios que, pues, terminan en educación y en temas como culturales, ¿cierto?, transformación cultural eh, sería como ese primer paso que tendríamos que dar a todo nivel, ¿cierto? Vos te has eh, desempeñado mucho en el ámbito laboral y sé que has acompañado muchas empresas en, en esos términos, pues como de, de que puedan ser eh, abiertas, eh, que sean empresas, eh, sí, siento yo que, que el término tiene mucho que ver con empáticas, en donde y, y compasivas donde uno se pone en el lugar de esa otra persona y es que solamente considerar contratar una persona que está viviendo una situación de discapacidad genera muchísimos temores y muchísimas angustias y eso parte también desde el desde el desconocimiento o sea, le tenemos miedo a eso desconocido porque en últimas cuando nos enfrentamos a eso es que entendemos que no era tan complejo que tal vez no era tan difícil y que tal vez no tendríamos que disponer ni tantos recursos ni tantas cosas para poder brindar oportunidades a las personas, ¿cierto? Entonces, digamos que en, en esto que estamos conversando, particularizo ahí como en el ámbito laboral, o sea, ¿Qué ha sido como, como de tu experiencia los aprendizajes más significativos de empresas que le temen muchísimo a brindar oportunidades a las personas que están en situación de discapacidad y, y si has, me imagino que te ha tocado esas transformaciones tan bonitas de quienes se atreven a eso entonces si nos puedes compartir como algo de esa experiencia tuya claro, yo voy a, voy a empezar por algo Sandra que dijiste que me parece que es muy importante precisamente porque es la visión que hay actualmente y es sobre la que yo más sobre yo, la que yo más trabajo no es un tema de compasión, no es un tema de caridad y no es un tema de ponerse en el lugar del otro. Eh, eso eso, eso, es, es, es, eso es otro eso es otro cuento completamente distinto. Lo que estamos hablando aquí es de empresas que, que tienen que mostrar unos resultados y que dentro de, y dentro, de, dentro de sus resultados que tienen que mostrar, tienen que contratar a las personas más idóneas para cada puesto. Entonces, lo primero, que, lo, lo primero y, y digamos que la, me preguntabas qué es, qué es lo que más, con lo que más me he encontrado, es precisamente con eso, que dicen, ay no, pero tenés razón, yo voy a abrir unos puesticos para personas con discapacidad, y les voy a dar la oportunidad. No, a, a, a los seres humanos en las empresas... ...de crecer de la mano de ellas, tengan o no discapacidad. Es decir, si yo contrato una persona solamente por su discapacidad, yo te, yo yo estoy estoy tomando dos riesgos muy grandes. Uno, que la persona no sea la que yo necesito, y en ese orden de ideas eh, se, me, se me vuelva eso un, un, un tema... Eh, eh, eh, complejo donde, donde contraste al que no era y voy a perder plata, ¿cierto? o dos, lo estoy contratando solamente por su discapacidad y no le estoy dando la oportunidad de mostrar lo que realmente es, entonces eh, yo creo que lo primero lo, lo, lo que más he encontrado es ese miedo pero no es miedo a darle la oportunidad a las personas, es miedo a darnos la oportunidad de conocer lo diferente nosotros como empresas, o sea, no, no, no a las personas, vuelvo y te digo, ¿no? Si, si a ti te van a contratar y está, están buscando una persona con tu perfil, a ti no te van a dar, no, no, no es, ay, gracias por darme la oportunidad. No, me estás contratando por buena. Y como buena, yo te voy a dar mis resultados y te voy a ayudar a crecer la empresa, ¿cierto? Ese es el primer miedo con el que yo me encuentro y ha sido, digamos, que la parte más, más compleja de, de tumbar por lo mismo, porque es que yo trato de hablarles en, en muy poco tiempo, de algo que tienen en su cabeza desde hace 30, 40, 50 años. Y tumbar esos mitos es muy difícil. O sea, que a mí venga un man y me diga, es que la discapacidad no va a pesar, sí, no jodas, pues después de 50 años que me han dicho que sí, pues me vas a tener que comprobar lo que me estás diciendo, ¿cierto? Y eso es, lo, digamos, que lo que cuesta un poco más de trabajo. Y, y esas transformaciones son muy bonitas, son muy bacanas porque yo lo enfoco precisamente desde el miedo. No el miedo al otro, porque es que a uno, a uno realmente no le da miedo ni le da pesar del otro. El miedo y el pesar son algo que le dan a uno como reflejo de lo que está viendo, de sus propios miedos. A mí no me da pesar de un man que yo vea en la calle con discapacidad porque yo no lo conozco. Entonces, si yo me pongo a pensar en mi mente, a mí no me puede dar pesar de él porque yo no sé si vive bueno, vive maluco, si ya arregló su vida, si la tiene organizada, si vive más rico que yo, yo no sé eso. Entonces, a mí no me puede dar pesar. A mí me da pesar es porque yo creo que yo no podría vivir lo que él vive. O sea, a mí me da pesar es de mis miedos. Cuando yo pierdo los miedos, cuando yo lo, yo lo miro y digo, en vez de enfocarme en él, digo, a ver, y si yo fuera esa persona, ¿qué pasaría en mi vida? Ah, no, yo podría seguir trabajando, yo, yo podría seguir eh, teniendo mi familia, yo podría seguir esto, esto, esto y esto. Ah, no, es que yo, es que, entonces, cuando yo ya me lo pongo en mi, en, en, en mi puesto, yo digo, ah, no, no es tan difícil. Claro, necesito unas herramientas. Entonces yo más bien, en vez de darme pesar, digo, bueno, ¿y qué serán las herramientas que necesita ver yo que puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, es, es, eso ha sido una transformación muy bacana que me ha tocado en las empresas donde la gente dice, tenés toda la razón, Incluso yo no voy a abrir puestos para personas con discapacidad. Yo voy a abrir mi empresa para que se presente el que le dé la gana y me diga qué necesita para ser, para ser el mejor en mi empresa y yo se lo entrego. Y si, llega, y si llega el mejor contador del mundo y es un señor que es ciego y es sordo, pues hermano, si usted me demuestra que es el mejor contador del mundo, bienvenido, ¿qué necesita? Yo le pongo lo que necesita para que usted sea el mejor contador del mundo en mi empresa, no en la empresa de otro, ¿cierto? Ese, es, ese, digamos que ha sido la, la forma más bacana, la transformación más bacana, cuando ya las empresas dicen, ¿sabes qué? Ya estamos al otro lado, pues ya, que ¿de, de, de qué más nos vas a hablar? Aquí trabaje que le dé la gana. Y eso es, y eso para mí es una nota, pues claro, me quedo sin trabajo, pero, pero me parece bacanísimo porque a eso es a lo que tengo que llegar. Berni, yo ahí tengo una pregunta porque vos ahorita hablabas de la discriminación positiva. Y claro, cuando decimos, como, venga, trabaje que sea. ¿Cierto? y yo estoy dispuesto a hacer todos los ajustes que tengas que hacer en mi empresa para eso, también está esa otra parte de que normalmente como las personas con discapacidad han sido sistemáticamente excluidas, entonces muchas veces asumen que, esos, que esas opciones Salgo. son para ellos, ¿cierto? Entonces ahí yo siento que hay una línea como muy delgadita entre ¿cómo hago yo para promover efectivamente todos sepan que esto es para todos y no solamente para ellos. sino para el estado dirigido y que de pronto hay un poquito de discriminación Entonces, si tengas algunas dudas con relación a eso sí, pues yo lo, lo que hemos hecho y ha dado muy buen resultado es eh, es mm, mostrarlo de una manera incluyente o sea no pues yo, yo he sido, no he sido muy defensor Entiendo que lo hagan, por supuesto, pero no he sido muy defensor de, de, de hacer diagnósticos de cargos. Porque no me parece que haya nadie diferente a la persona que va a ocupar ese cargo que tenga la capacidad de decir quién es capaz o no de hacerlo. entonces pues Cuando salen, por ejemplo, esos cargos que muchas empresas lo hacen y dicen buscamos una persona con discapacidad, además la ponen específica, con una discapacidad física de miembros inferiores para ser auxiliar de eh, tatatá ta, miércoles, y por qué no otro cargo. O sea, yo tengo, yo tengo, yo tengo las características que estás diciendo, pero yo no quiero ser auxiliar de tatatá ta, ta, yo quiero ser gerente de otra cosa. ¿Por qué no me abriste el puesto de gerente? Y cuando hablas con las empresas, las empresas te dicen es que es que es que en el diagnóstico no salió que pudiera. Sí, pero es que yo sé que soy capaz. O sea, yo no, no, no vos no me puedes decir a mí de lo que yo soy capaz, porque el que sabe soy yo. Y yo te digo qué herramientas necesito y vos me las das, ¿cierto? Eh, en esos tendidas, pues lo que hemos lo que hemos hecho es, hombre, abra las convocatorias y ponga cosas sutiles donde la gente se sienta cómoda. Algo tan sencillo como el símbolo de accesibilidad. Usted abre una convocatoria para gerente de ta, ta, ta, ta pone todo el perfil, no tiene que poner que... ¡Ay! Y, y si tiene discapacidad me sirve y si no también, no. Usted pone el simbolito de accesibilidad en un ladito y el, la persona que tiene discapacidad sabe, miércoles me puedo presentar. ¿Cierto? Y no hay que poner nada en especial para no tener que hacer un tipo de discriminación que en este caso, por ejemplo, lo que yo les digo, cuando yo veo esos cargos, incluso cuando me llama la gente y me dice, ve, ¿sabes de puestos para personas con discapacidad? Yo miércoles, yo no sé. O sea, yo no sé no sé que existan puestos para eso. ¿Qué sabes hacer? Buscamos qué empresa lo necesita Hombre, los, les mostramos que vos lo podés hacer y que realmente los ajustes no son, tan, no son tan graves. Que ese es, pues, digamos que ahora que preguntaba a Sandra con qué me he encontrado, es eso. Es que no somos accesibles. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? No, no sé. Entonces no, no, no creas que es tan difícil si ni siquiera sabes qué es. Hombre, de pronto, de pronto eh, si sí, tenés el, el, el, el, contabilidad está en el tercer piso y no hay ascensor, pero hay la posibilidad de poner contabilidad en el primero. Entonces no es sino que bajemos contabilidad para el primero y contratar al mejor contador del mundo que necesitaba subir al tercero y ya no. cierto, Entonces es mucho miedo a, a, al cambio y nos han metido mucho miedo en que, en que volvernos incluyentes es costoso y realmente no es tan costoso. Y el costo-beneficio siempre, siempre, siempre, siempre va a ser mayor para el beneficio que para el costo. Siempre. Eh, incluso si tienen que montar un ascensor que vale 200 millones de pesos, ese ascensor le va a dar comodidad al resto de los 150 empleados. No es para el señor de la silla de ruedas. O sea, no, no se puede ver como una inversión para uno, es una inversión para todos. Entonces, digamos que todo eso ha sido un poquito lo más complejo, eh, con, contestando un poquito las dos preguntas, Sara, y, y es eso: es mostrar, es, es volvernos muy, muy creativos en la forma en la que ofrecemos en nuestros espacios, no solamente en temas laborales y, y, y mostrarle a la gente donde estamos abiertos usted diga qué necesita y yo le digo de qué soy capaz ¿cierto? si yo tengo un edificio de seis pisos donde no hay forma de poner un ascensor y el, un, la única forma de que usted trabaje es en el sexto piso pues yo le tengo que ser muy franco bueno, sí te quiero tener, pero, pero no tengo cómo y sin embargo ahí, qué pena pues que me voy extendiendo es que yo me tomo la palabra y me apasiono eh, pero, pero si incluso en ese momento, en ese momento, cuando usted realmente necesita a la persona, cuando usted realmente dice esta es la persona, miércoles, este es el cargo, ¿cómo lo va a dejar ir? Soy capaz de tumbar el edificio y volverlo a hacer. Es, es, es, estoy seguro porque además lo he visto. Donde el que se accidentó fue el gerente, y es el mejor gerente que ha tenido la empresa, y hay que tumbar el edificio, que el gerente se accidentó. Y hay que tumbarlo y volverlo a hacer, o poner un ascensor en la calle, o traerlo en helicóptero, pero no vamos a dejar ir al mejor gerente que hemos tenido, ¿cierto? Entonces, finalmente, finalmente es un tema de, de, de qué es lo que necesitamos y qué tenemos que hacer para dar la posibilidad a la gente, volvemos otra vez al inicio, de que seamos justos. Y justicia, justicia es démole las oportunidades, démole las herramientas y que nos muestre lo que es capaz para recibir realmente lo que merece, que ahí volvemos otra vez al tema de la equidad. Sí, respecto a, lo, a la intervención pues, que hizo Bernie, eh, y también con la pregunta que hizo Saris, eh, yo recordé un caso eh, muy puntual de una persona con amputación pues, que llegó a nuestra oficina y nos hacía la pregunta, eh, ¿cómo hago para conseguirme un puesto...? para personas con discapacidad ¿cierto? y digamos que bueno, eso ya luego yo lo, lo estuve hablando con Sari y es como o sea, porque la persona tiene que buscar eso, o sea no se supone que debería poder acceder a cualquier oferta laboral pues porque tiene que buscar eso, una oferta específica para la educación de discapacidad, o sea, no ¿cierto? entonces es como pensarlo también desde ahí y eh, al final con algo que decías eh, un usuario nuestro también que trabaja en fabricato recordé como el testimonio de él cuando tuve el accidente entonces pasó por eh, un proceso de publicación laboral y a él le decían usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, solo puedes hacer esto, esto eso, y decía ¿por qué me están poniendo a mí las limitaciones? o sea, yo sé que puedo hacer, no me las pongan yo sé qué puedo hacer ¿Cierto? entonces recordando como mucho con, con tu intervención, Bernie, como todos esos casos de personas que han llegado a nosotros y también de nuestros usuarios, eh, que sí, o sea, la misma persona sabe qué es lo que puede o lo que no puede hacer. Y hay algo, hay algo muy importante, Estefa, y, y, y yo creo que yo creo que es, es justo, es justo decirlo, y es que las personas con discapacidad también muchas veces entramos en el mismo juego. Cierto, yo no puedo pedir un puesto, no, yo no, puedo, no puedo pedir que me contraten porque tengo discapacidad, ni puedo asumir que no me contrataron por tener la discapacidad. Claro que hay muchísimos casos y claro que tenemos discriminación mucha y mucho miedo, pero también depende mucho de nosotros. O sea, si yo como persona con discapacidad voy a pedir puesto porque tengo discapacidad, yo ya empecé mal, porque lo más probable es que la empresa no me vaya a contratar. Y si yo como persona con discapacidad voy y pongo la discapacidad por delante, o sea, yo, si, si yo voy con la discapacidad, yo lo, yo lo pongo como ejemplo, porque además a mí también me lo enseñaron cuando me accidenté. Cuando usted vaya a una entrevista, cuando usted vaya a trabajar, cuando usted hable con las personas, tenga la discapacidad donde está. Yo la tengo en la nalga. No tiene que llegar con ella en la cabeza. Si usted llega con ella en la cabeza, empezó al revés, ¿cierto? O sea, usted vaya y demuestre lo que es capaz. Después vemos cómo solucionamos el tema de la accesibilidad y las herramientas. Pero usted primero muestre de lo que es capaz. No tenga esa discapacidad todo el tiempo en la cabeza porque no lo va a dejar avanzar. Y, y, y eso es como seres humanos en general, ¿cierto? Yo, eh, en, en, en muchas de estas empresas grandes donde he podido trabajar, me he encontrado con procesos de, de inclusión diferentes a temas de discapacidad. Uno de ellos, pues uno de los más, de, de los que más se, se, se ha hecho trabajo es el tema de la mujer. Y, y, y, no, y nos encontramos en muchas cosas, aunque obviamente, pues las mujeres tienen muchísimo más terreno ya avanzado que las personas con discapacidad, ni hablar pues de una mujer con discapacidad. Eh, pero, pero, pero, pero, pero lo hemos hablado muchas veces y, y una mujer jamás la vas a llegar a, a, a ver diciendo, contráteme porque soy mujer. Cierto, ni tampoco la vas a ver, ni, ni tampoco vas a ver que una que, que, que, que, que acepte que le van a pagar menos o le van a dar un puesto específico porque es mujer. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con, con, con, con, con, con digamos con las otras diferencias, entre comillas, pues porque la mujer no, no hay ninguna diferencia, pero venimos desde atrás con un tema muy complejo y pasa lo mismo. O sea, usted tiene que llegar siempre con sus capacidades por delante. ¿Yo de qué soy capaz? Yo soy bueno en esto. No me mire el resto, yo soy bueno en esto. A eso vine y, y, y vine a darle lo mejor. No se preocupe si tengo gafas o uso silla de ruedas o, o uso muletas o soy mujer o soy hombre o soy gay. Eso no tiene por qué preocuparle usted. Yo vine a ser bueno y déjeme ser bueno. Yo le muestro lo bueno que soy, ¿cierto? Uh -huh. ver, ahí teníamos dos comentarios en el chat que por alguna razón Instagram se actualizó y ya no soy capaz de ver, pero eran dos comentarios cuando los leí uno de algo que nos dice: Yo soy una persona con discapacidad y no me han dado una oportunidad laboral. Y otra que preguntaban: Cuando la persona con discapacidad no rinde en el trabajo, que hacer? ¿Cierto? Hay algunas recomendaciones que tengas. Y creo que se relacionan mucho en el sentido en el que. Con la ya parte legal. Es, ¿cómo? Con la parte legal. No, iba a decir con que es, muy, es difícil para las personas con discapacidad acceder a un trabajo. Por diferentes razones, muchas de las cuales ya vimos que son mitos. Pero entonces, cuando ya hay una persona con discapacidad en un puesto, ¿cierto? Entonces, se, hace, se intentan hacer ajustes, etcétera. ¿Cómo poder eh, promover que esa persona así brille y sea su mejor versión y, y dé lo máximo, como vos estabas diciendo? Y cuando decir, bueno, esto no funcionó, ¿cierto? Me parece que también es, es importante. Mira, ahí hay, ahí hay dos cosas. Con, con la persona que, que, que dijo lo de la oportunidad laboral, pues lo entiendo perfectamente, pero no, pero, no, pero no lo entiendo perfectamente como persona con discapacidad, lo entiendo como colombiano. Conseguir trabajo es muy difícil y, y las oportunidades laborales no son muchas y si tenemos una tasa de desempleo muy alta. No es un tema solamente de la discapacidad. No, no, no es fácil encontrar oportunidades laborales de acuerdo con, con nuestras habilidades y, y, y eso, es, eso, no es un, eso no es mentira. Eh, pero, pero, pero creo que si nos concentramos en nuestras capacidades y no en nuestra discapacidad probablemente sea mucho más sencillo, ¿cierto? Eh, incluso para nosotros, y sé que no es fácil, a mí también me cuesta, eh, entender que no siempre la discapacidad es ni la ni la ni la que nos hace hacer cosas, ni la culpable de que no podamos hacerlas. Y, y eso no es fácil de entender como persona con discapacidad, pero, pero creo que es la vida, ¿cierto? O sea, yo, no, yo no me puedo enfocar siempre en que no me están dando la oportunidad porque tengo discapacidad. Pues pasan muchas otras cosas. No es fácil, como les digo, no es fácil conseguir trabajo. Pero si yo soy bueno y demuestro que soy bueno, y, y, y pues yo también lo tengo que hacer, yo toco 30 puertas eh, y, y sé que me abren una, pero eso no quiere decir que no toque las otras 29, porque yo no sé cuál es la que me van a abrir. Y eso nos toca hacerlos a todos como seres humanos. Eh, y con respecto a lo otro, eh, pues esa siempre ha sido una discusión muy grande, ¿cierto? Eh, te preguntaba por la parte legal, porque es la primera que nos dicen las empresas, venga, y si sale mal, ¿qué hago? Pues es que no se enfoque en la discapacidad. Si a usted contrata una persona y la persona no le resultó, ¿usted qué hace? No, pues la tengo que despedir. Pues la tenés que despedir. O sea, no, no, la discapacidad no es ni la razón por la que contrato, ni el obstáculo para despedir. O sea, yo lo contrato por bueno. Si no es bueno, lo tengo que despedir. Pues porque es, es que son empresas, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué hacer en el caso de que una persona no rinda? Lo mismo que hace si tiene o no tiene discapacidad. Si no rinde, no funciona. ¿Cómo hacer para que eso no sea una dificultad legal? Porque hay un tema pues muy complejo, hay una, hay una ley de hace muchos años que tiene un parágrafo que complicó, por, por, por hacer bien, terminó haciendo mal y complicó la vuelta. Entonces la gente se asusta y dice es que yo para poderlo despedir después tengo que pedirle permiso casi pues que a, al presidente de los Estados Unidos. Pero no es así, no es tan así. O sea, realmente esa ley lo que hace, que es, una, una, es la ley de estabilidad laboral reforzada, lo que hace es que si alguien adquiere una discapacidad en el trabajo, el trámite, si no funciona, es más complejo. Pero es para quien adquiera la discapacidad estando trabajando. ¿Cierto? Eh, eh, y eso pues es algo inevitable. O sea, yo contrato gente, yo no sé qué va a pasar con ellos después. En el tema de contratación de personas con discapacidad es distinto. Porque yo la contrato con un precedente. Yo estoy contratando una persona con discapacidad. Y si yo hago todo el todo el trabajo que hago con cualquier otro empleado, lo hago bien hecho, pues yo tengo todo el, toda el, la trazabilidad del asunto, ¿cierto? Yo no puedo, si a mí me contratan, y yo uso silla de ruedas, si a mí me contratan, y, yo, y, y, me, y dice ahí que soy una persona con discapacidad, tengo silla de ruedas, etcétera, etcétera, y me hacen todo el trabajo, y cuando me equivoqué me mandan un memorando, y cuando llegué tarde me mandan otro, y cuando le grité a un compañero me mandan el tercero, yo cuando me echen yo no podría decir me echó porque tengo discapacidad, si sí, no jodas, si te contrató con discapacidad y mírame todo el toda la trazabilidad a vos, te echaron por esto, esto y esto y esto, cierto, entonces en la medida en la que uno lo haga bien hecho, lo que pasa es que el, el problema es que como tenemos, como le tenemos tanto miedo a la discapacidad y la vemos desde el pesar, no hacemos la trazabilidad, es que llegó tarde, ay sí, qué pecados como usa muletas, Ay, es que le gritó un compañero, ay, pero hay que entenderlo. Mira que es que tiene discapacidad y quién sabe qué día tuvo. No, no hay que entender nada. Usted va a trabajar y tiene que cumplir con lo que cumplen todos los demás. Si usted gritó, memorando. Si llegó tarde, memorando. ¿Cierto? Entonces, mientras se hagan las cosas bien hechas, ¿qué se hace? Igual como con todos los demás. No hay diferencia. Un trato exactamente. Eh, en medio como de. de la conversación que hemos tenido y todo lo que, lo que has aterrizado. Me surgiera una preguntita antes como de esto y es si, si has eh, asesorado instituciones educativas, población pues como del sector educativo, personas que pertenecen a estos ámbitos, justamente también por todo el tema de la transformación en educación y demás, pues porque si bien sabemos que la educación se da en todos los espacios, o sea, vos aprendes todo el tiempo y aprendes en todos los espacios y en todas las edades, nos cuesta seguramente en algunas edades transformar un montón de paradigmas y cosas. Eh, quería enfocar como la pregunta al, al ámbito educativo y es si has estado como en esos escenarios y cómo ha sido como la receptividad, como, como la apertura a esto, para hablar de estos temas y para trabajar como en, en esos espacios donde necesitamos como que llegar muchísimo, sabemos que es a todos, pero a esos, entonces tenía como esa duda, si has acompañado como esos escenarios educativos. Sí lo he hecho, pero han sido muy poquitos. La, la apertura no, la apertura es increíble, bueno, increíblemente no, ¿por qué? Porque, porque las empresas ven más beneficio eh, en, en temas económicos, ¿cierto? Entonces las empresas se terminan abriendo pensando esto me va a hacer crecer. Eh, pero en el tema educativo ha sido mucho más complicado. No he tenido tanto acceso, sí he tocado muchas puertas, eh, sí. pero no he tenido tanto acceso. Cuando las entidades se abren, pues es muy chévere. Eh, normalmente la, la parte administrativa, cuando cree en el cambio, la parte administrativa se le mide, los docentes se le meten con toda. Y he tenido, no muchas, pero he tenido posibilidad de, de trabajar con los mismos pelados y es una nota, o sea, realmente realmente es súper bacano, porque no solamente están muy abiertos, sino que son muy desfiltrados, y, y, y ellos no tienen ninguna, ni, ningún temor a nada, o sea, yo voy a decir, estoy aburrido, no me gustó esta capacitación, yo no le creo, usted me va a pesar, o sea, ellos van ellos la van sacando toda, y eso, eso da muchísimo más insumos para, para ayudar en ese cambio, porque, porque no se van con cosas, los adultos somos más más miedosos, estos pelados no se van con nada para la casa y, y es muy rico, es muy chévere, pero realmente la posibilidad de llegarles eh, pues en mi caso no ha sido muy grande porque no, no ni los colegios ni las universidades se abren mucho al tema. No sé, no sabría decir si es si es por miedo a, a que los convenza porque porque si, porque si los convenzo tienen que trabajar más duro entonces eh, no, sé, no sé si sea eso pero no ha sido fácil, la verdad no ha sido fácil. Eh, pues obviamente ya estamos aquí como a 10 minuticos y como que sabemos que el, el tiempo avanza gigantemente, porque pues aquí decíamos está buenísimo todo el tema, pues o sea, es que ir como desmenuzándolo, por decirlo así, cada partecita mira que nos va abriendo un montón de temas, o sea, solo el sector educativo, entonces mira todo lo que ya nos va poniendo y nos va abriendo y en fin, pero, pues, si les parece, como para ir concretando e ir cerrando, yo no quisiera, porque <risa> no, ni que las otras también tienen actividades, pero si podemos ir como concluyendo, o sea, y como compartiendo más que, pues, como que cosas desde, desde la experiencia ya nos has dicho han funcionado, como qué asuntos, con qué asuntos los pudiéramos ir como claves, como para comenzar también. Desde, desde, que yo ya veo, desde el lenguaje, desde los imaginarios, o sea, esas cosas que, han, que has dicho con que nos, nos pudiéramos ir yendo y, y pues como que ideas, desde esos asuntos creativos o, o cosas que pudiéramos ir haciendo para, para tenerlas en cuenta, quienes estén escuchando que tengan empresas, que trabajan en empresas, que estén en otros escenarios, porque así es que vamos impactando, o sea, lo que vos decías es, pues yo hago desde donde me permiten, cierto, a dónde puedo llegar, pero pues en últimas estamos en toda esa interrelación desde los escenarios más puntuales hasta los escenarios más amplios, que pudiéramos ir como haciendo, y no sé, Estefa y Saris, ¿qué otra cosa quisieran como agregar ahí para que Bernie nos pueda como, como ir como finalizando el, el, el encuentro? Niñas, o oh, oh, arranco. <ríe> eh... No, yo creo que, yo creo que el, para mí, para mí, para mí personalmente el mensaje y es el que siempre trato de dar, es el de cambio de imaginarios. Yo creo que ese sería el mayor trabajo que podríamos hacer todos, eh, porque todo lo demás viene acompañado de eso. Es eh, como les digo, perder el miedo, váyanse, ojalá, ojalá pues a, a quienes nos están oyendo y nos, eh, y nos vayan a oír pues después en, en diferido, etcétera. Eh, ...pierdan el miedo, no le tengan miedo a la discapacidad, la discapacidad no es miedosa, la discapacidad se vive en, en la medida en la que tengamos las herramientas y el entorno adecuado, y, y cada uno de acuerdo a su discapacidad pues se va adecuando a ese entorno, ¿cierto?, pero nosotros como sociedad podemos empezar a trabajar en ese cambio imaginario, en dejar de ver la discapacidad desde la lástima, el pesar, el asistencialismo, la, la necesidad de ayuda, etcétera, etcétera, y más bien enfocarnos en, en cómo cambio mi mentalidad y entrego herramientas para que todos tengamos esas mismas posibilidades, para que realmente vivamos en una sociedad justa. Y eh, sobre todo, sobre todo para mí lo más importante es que pierdan el miedo, porque si pierden el miedo, pierden el pesar, y si pierden el pesar nos vemos todos como iguales, y si nos vemos todos como iguales, nos entregamos las oportunidades que cada uno necesita. Entonces, eh, yo les dejaría como ese mensaje, váyanse pensando, váyanse haciendo ese ejercicio en la cabeza, ¿qué pasaría si? Probablemente no les vaya a pasar, la probabilidad de que tenga una discapacidad es del punto nada por ciento, pero váyanse pensándolo en la cabeza, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo fuera una persona ciega? ¿Yo puedo seguir trabajando? Van a encontrar que sí. ¿Qué pasaría si yo soy una persona sorda? ¿Podría seguir con mi familia? Van a encontrar que sí. Y en la medida en la que se vayan dando cuenta que si te tuvieran que enfrentar a una diferencia en la vida, serían capaces de enfrentarla porque a eso llegamos todos siempre que nos enfrentamos, buscamos las herramientas y salimos adelante, en esa medida perdemos el pesar. Y si perdemos el pesar, nos enfocamos en las herramientas. ¿Qué necesita usted? ¿Qué, qué, qué necesitaría yo para ayudárselo a usted? Hombre, yo necesito para yo poder seguir trabajando en esta empresa, si tuviera una silla de ruedas, necesitaría una rampa en la entrada. Bueno, listo, ahí tiene el primer paso. Usted no se ha accidentado ni se va a accidentar, pero vaya y pídala. ¿Cierto? Si usted llega a un restaurante, si usted llega en, en nuestro país viajar, si usted tiene discapacidad es casi imposible. Porque nosotros tenemos, pues arranque por los aeropuertos y termine porque las, los, los lugares no son accesibles. Si usted llega a un lugar de esos, si en algún momento piensa y dice, ¡eh! ¿Y aquí cómo haría una persona con discapacidad? Bueno, quiere trabajar en algo chévere, va allí y busque el gerente. Y dígale, vea, aquí cómo entra un, un señor a la piscina o cómo llega un señor a la playa. Pero usted tiene alguien con discapacidad, no. No, pero le hago la pregunta, ¿cómo haría? Y, le, y no solamente le hago la pregunta, le dejo la inquietud. ¿Usted sabe cuántos son? ¿Usted sabe cuántos clientes está perdiendo usted? Porque aquí no hay ninguno con discapacidad y no es porque no viajen. Es porque usted no es accesible. Usted verá, cierto. Entonces yo, yo dejaría como todo ese todo ese to, todo eso dando vueltas en la cabeza, perder el pesar, perder la lástima, enfocarnos en las herramientas, enfocarnos en qué necesita la gente para realmente brindarles esa justicia y cada uno de nosotros tiene en nuestras manos empujar un poquito. Yo yo yo me yo me he encontrado con personas, bueno nosotros todos trabajamos en temas de discapacidad. Pero cuando yo hago mis talleres y mis conferencias, la mayoría de la gente no trabaja en el cuento y, y, y me da mucho me da mucho placer encontrarme los tiempos después y me dicen, oíste, oh, yo me quedé pensando y llegué, y llegué a la urbanización, hombre, yo pedí que en la urbanización y le hicieran una rampa para llegar a la piscina, cómo es posible que no haya una rampa para llegar a la piscina y me tocó pelear y me, pero usted por qué está pidiendo eso, porque me da la gana, porque quiero. Y la tenés que poner, porque hay que ponerla, porque yo cada vez ¿quién la va a necesitar, ¿cierto? Entonces, eso, eso nos va ayudando a que cada, cada vez más vayamos generando ese cambio que nos permita, de nuevo, para ir concluyendo, ser más justos socialmente. Y yo una cosita chiquita, Orne, dijiste algo súper importante que me quedó dando vueltas y es, ¿qué necesita usted, cierto, para entrar, participar, lo que sea, y qué necesito yo para participar contigo, ¿cierto? Porque creo que es, muchas veces es, es como le doy al otro lo que dijimos, esa oportunidad y no es darle al otro, no soy el Mesías que le está dando al otro algo que necesita, sino que necesita usted, pero ¿qué necesito yo? Yo. Y ahí creo que es un tema súper bacano, porque ¿qué necesito yo? Transformar un montón de cosas, transformar aquí, allá, mi mente, un montón de asuntos, porque creemos que es el otro el que lo necesita. ¿Qué le entrego? ¿Qué le doy? Yo se lo doy. No que necesito yo también ahí? Creo que, que eso es supremamente importante. Yo me, me voy a, me, me va a tomar un, un segundito más porque ahí hay, algo, ahí hay algo vital y precisamente lo hablaba ayer, por, pues con todo lo que está pasando ahora en términos de país, eh, estaba hablando pues con, con, con, con unas personas pues que tienen ese, o que esperamos que tengan ese poder de generar el cambio. Y les decía, no es, no, nosotros somos muchos. Somos, somos, eh, debemos ser más o menos 8 millones las personas con discapacidad en Colombia, más las personas que se benefician de la accesibilidad que no tienen discapacidad, más todo lo que nosotros arrastramos con nosotros detrás. Entonces, no, no, dejemos de pensar en que lo que hagamos por la discapacidad lo estamos haciendo por ellos. Sí, nos vamos a beneficiar las personas con discapacidad, pero realmente el beneficio más grande no lo obtenemos nosotros. Una sociedad, la diferencia más grande, y eso está escrito, la diferencia más grande entre un país desarrollado y un país en desarrollo es que el país desarrollado incluye a todos, no solamente, los, no solamente les permite participar, sino que los incluye en el proceso de desarrollo. Les deja salir de la casa para que trabajen. O sea, usted, hay países donde usted va y ve, la, ve a todas las personas con discapacidad activas y usted dice, pero tan queridos, tan queridos no. Es que esas personas trabajan, consumen, pagan impuestos ayudan al crecimiento del país, nosotros los tenemos encerrados en las casas, los tenemos encerrados en las casas, entonces al estar encerrados ni trabajamos, mejor dicho, ni estudiamos, ni trabajamos, ni percibimos salario, ni consumimos, ni pagamos impuestos y además de todo recibimos subsidio, imagínense lo que eso le hace al crecimiento de un país, entonces finalmente para quién estamos trabajando, para hacerle un favor a las personas con discapacidad, o para ayudar en, a, que, a que 8 millones de personas o más nos ayuden a empujar el país adelante. Eso yo creo que es importante analizar. Y también sí. en, en temas, por ejemplo, de adulto mayor. O sea, hay países en donde uno ve a los adultos mayores trabajando. Y aquí Clarísimo. es, entre más Ay. vayas, que van sacando son los que van saliendo, ¿cierto?, de, de las entonces creo que también aplica. Clarísimo, sí. imagínese, yo, yo, te, yo tengo discapacidad y además soy adulto mayor, imagínese pues, el problemita que tengo tan grande. No, todavía no vivo. Pero ¿sabes qué, Esteban? No. Hay algo ahí importante y es que las personas, los adultos mayores, y por eso decía que no son solamente las personas con discapacidad, sino los que consumimos la accesibilidad, que no siempre somos eh, son personas con discapacidad, si tú te vas a mirar las ciudades, no solamente están trabajando, las ciudades en los horarios en los que, en, en los horarios en los que más, en, en la mayor cantidad de horas de consumo de ciudad, no la consumen las personas que tienen edad de estudiar o de trabajar, porque esas personas están de 8 a 5 en, en una oficina o en un colegio o en una universidad. Las ciudades las consumen los adultos mayores. Son los que salen, son los que usan el bus, los que usan el transporte, los que van al centro comercial, los que compran en la tienda de la esquina, son los que consumen las ciudades en la mayor cantidad de horas en la semana. Y nosotros los tenemos encerrados. Eso es lo que hacen esos otros países, por eso se desarrollan. Usted se va para Estados Unidos un miércoles a las 10 de la mañana y está usted como turista y todos los adultos mayores de Estados Unidos. Usando todo, gastando en todo, consumiendo en todo eso también es importante entenderlo es que, como les digo, esto no se hace como favor, esto se hace como favor de país, queremos progresar, nos tenemos que incluir todos porque si no, nos salimos adelante Sí, y quería agregar hay una cosita respecto pues como al cierre que estaba dando Bernie y es nosotros también eh, transmitir ese, pues cuando una persona dice, ay qué pesar de tal persona, pesar ¿por qué? o sea, yo he recibido esos o más teso, es súper teso, logras hacer un montón de cosas porque te da pesar. Es súper, pues, súper berraco, pues. Entonces, no, como poder transmitir también eso a las, a las otras personas, si nosotros ya lo tenemos como interiorizado, y hay algún comentario, hay que pesar. No, pesar, o sea, como poner esa visión diferente de no continuar pensando en ese miedo o en ese pesar, sino darle el giro. Darle la vuelta. Y, y, y si me permites, Estefa, eh, con, con un límite también eh, hacia el otro lado porque también tendemos a sobredimensionar so, sobre lo que hace una persona por el hecho de que tiene discapacidad y sobre admirarla por algo que, que realmente no está haciendo nada fuera de lo común y, y, y, y cuando nos pasamos para el otro lado eh, también terminamos haciendo una, esa discriminación positiva cierto tan berraco vos que manejas carro pero, pero, pero es que mira que lo manejo con la mano, con la misma mano que vos manejas. Si querés sentarte, yo te enseño. ¿Cierto? O sea, no, no, no estoy haciendo nada fuera de lo, de, de lo normal. Si estuviera haciendo una copia, no sé, si, si aprendí a volar después de, de haberme accidentado, pues sí. Pero, pero, pero no, no, o sea, no hay necesidad, dicen, para un extremo o para el otro. Si yo le entrego las herramientas, hace lo mismo que los demás. Entonces, no lo tengo que sobreadmirar por algo. O sea, hay... Hay, una, hay abogados súper tesos y, y, la, y la presentación que uno le dan es, ve, yo conozco un abogado súper teso y es ciego. ¿El abogado es súper teso o es ciego? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si es un abogado súper teso, a mí me da igual si ve o no. Está haciendo algo que para lo que él hace es muy teso y lo admiro como abogado, no por ser abogado ciego, ¿cierto? Y, pero eso, eso, es, eso es algo que no es fácil de entender en nuestra sociedad, pero que finalmente... Eh, eh, mire, uno, uno, si, si, si aquí viniera eh, José Feliciano o Stevie Wonder usted no vería avisos que dicen viene el cantante ciego y usted no lo va a ver porque canta y sea ciego usted lo va a ver porque canta espectacular da igual si ve o no eso es asunto de él pero él canta espectacular y usted lo admira porque es un muy buen artista independiente de si ve o no ve y a eso es a lo que finalmente deberíamos llegar en general no, Bernie, yo creo que son muchas cosas, o sea, pues al menos, a ver, me incluyo en las personas que deben transformar un montón de pensamientos, ideas, paradigmas, pues eh, eso que vos de decís frente a ser como más honestos en nuestra situación, en, en situación como de aprendizaje, a eso me refiero, estoy aprendiendo, ¿cuánto me toma eso? Lo que me tome, estoy aprendiendo a manejar este, pues porque es que mira, o sea con más capacidad llevamos más de 12 años trabajando con personas que se enfrentan a situaciones de pérdida muy tesas y que muchas de ellas se encuentran en situación de discapacidad y se encuentran con limitaciones muy grandes y pues yo llevo 11 años en esto y todavía siento que pues que pues si menos mal lo siento así, pues digo que menos mal lo siento así pues porque qué tal, donde no. Eh, que falta mucho por aprender, falta mucho por terminar como de aterrizar y yo siento que una de las cosas clave, pues obviamente es el pensamiento, pues porque lo que vos tenés aquí es lo que votás por la boca, entonces es muchas transformaciones a nivel de pensamiento que se van volviendo en un discurso, que cada vez va siendo más tranquilo, más entendible, más cotidiano, pues, o sea, yo creo que hemos tenido avances importantes, pero pues al menos de mi parte, digamos que una de las conclusiones es reconocer que falta mucho por aprender y me encanta, o sea, que vos nos, que vos estés aquí y que nos digas, venga, un momentico, un momentico, que esto no es tan así, me parece súper bacano y, y son, esos, pues, son esos espacios que queremos seguir, pues, como fortaleciendo, porque aquí inclusive hay varias personas que digan, que dicen ojalá esto sea más divulgado, nos falta mayor conocimiento sobre este tema, hagamos más cosas sobre eso. O sea, digamos que me encuentro como en una situación de pues, pucha muy bacano, como estos espacios como de, de, de confrontación, como de, de recalcular un montón de cosas y de sentir que, que hay que aprender todavía mucho. Entonces mil gracias Bernie porque me, me parece un ejercicio muy bonito, muy bacano, te admiramos mucho y que te hayas dispuesto como a, a este espacio de conversación entre nosotras no, pues me parece súper chévere. Para, Para mí mío, es un placer. placer. Y prométame que hacemos una versión 2.0. Esto está muy <risa> bien. Por supuesto. Ver mi otra despedida de Estefa, Estefa, Estef, en estos en vivos por el momento, está con nosotros, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, no creo que vaya a ser el último en el que nos acompañe, pero pues no quería dejar pasar como, como este espaciecito, porque pues lo hemos hecho. Las tres junticas invitando a diferentes personas, entonces te tocó perry la despedida de Estefan en los en vivos, al menos por un momento, no sabemos por cuánto. <risa> vamos a despedir a y bueno, qué mejor cierre que con este en vivo también? <risa> Te queremos. <risa> te queremos, Estefan, Ay, te Gracias. Te... <risa> bueno. Eh, Bernie, muchas gracias por acompañarnos totalmente de acuerdo con lo que dijo Sandris, tenemos un camino gigante pues por aprender, pero aquí estamos, eso es, creo que también es lo más importante, tener la disposición eh, de aprender y quererlo hacer, y no, como dijo Sandris te, te eh, admiramos un montón y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, esperamos una versión 2.0 por supuesto, no. y la admiración es mutua y además con un cariño gigante, ustedes saben que que además de todo las quiero muchísimo. Muchas gracias a ustedes por invitarme de verdad. Muchas gracias. Y a todos quienes se conectaron, mil gracias. Gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. gracias bien. Chao. Chao. Chao.